Oh, a, a, algo que ya hemos hablado y voy a pasar un poco más rápido y es eh, la importancia, o sea, sobre la importancia del sueño y los estudios de privación. Eh, pues gracias a estos estudios se ha podido estudiar un poquito cuál es la importancia de cada una de las fases del sueño. ¿no? Esta ratica se ve acá porque básicamente es una ratica en un balde, en un corcho. ¿sí? Cada vez que la ratica entraba en sueño REM, se caía al agua del balde y se despertaba. Entonces, no se le permitía a la ratica nunca entrar en sueño REM, ¿no? ¿Qué se comenzó a encontrar? Que cuando los animales no pueden, incluyendo los seres humanos, mantener o entrar en el sueño REN, comienzan a deteriorarse enormemente sus funciones vitales, ¿no? Principalmente la termorregulación, la capacidad de aprender, de regular el comportamiento, de controlar lo, lo, lo, los movimientos, eh, las emociones comienzan a volverse cada vez mucho más... Eh, negativas, agresivas, estresantes, las, y cada vez la conducta se, se empobrece más, incluso llegando a alucinaciones y demás, ¿no? Y todo esto pues, puede llevar a la muerte, ¿no? Por eso, el, como que el sueño en general y el, es muy importante y el REN y todas las fases de sueño son fundamentales, ¿no? En especial el REN y, y el de ondas lentas, ¿sí? Se ha visto que las personas privadas de sueño incrementan la actividad de la amígdala, ¿sí? Eh, esto hace que las personas se sientan durante la vigilia mucho más ansiosas ¿sí? y comiencen cada vez pues a, a, a desarrollar más como eh, se activen más y puede incluso entrar en un ciclo de, de, de insomnio ¿sí? de trastorno de ansiedad entonces Ansiedad, depresión, son estados que se exacerban en personas privadas del sueño o con mala calidad del sueño. ¿Sí? Eh, vemos que se inhiben las, algunos componentes prefrontales y, y, y también posteriores implicados en el control de, la, eh, de, las, de las emociones. Entonces se pierde también cada vez más la capacidad de controlar nuestro comportamiento y nuestras emociones. También se ha visto que las personas que suelen dormir poco, o no tener un, horas adecuadas de sueño, comienzan a ganar peso, ¿no? Básicamente por incrementos en, en grelina, que hace que les dé más hambre, y por una disminución en leptina, que hace que eh, quieran comer todo el tiempo cosas grasosas y, e hipercalóricas. ¿sí? Eh, se, ha, se ha estudiado que esto puede, eh, en varias eh, personas, principalmente en mujeres, que hay un incremento enorme del peso en las personas privadas del sueño, ¿sí? Además que las personas privadas del sueño suelen tener problemas de aprendizaje, principalmente los estudiantes que dejan para estudiar a última hora, la noche anterior del parcial, entonces no aprenden, les va mal en el parcial, ¿sí? Eh, bien, y, eh, y también cómo algunas de siestas pueden favorecer eh, el, los patrones de aprendizaje ¿listo? donde el sueño REM va a ser más importante para el aprendizaje motor y el sueño no REM para el aprendizaje eh, como de palabras y, y declarativo ¿sí? las curvas de memoria entonces las personas después de dormir definitivamente eh, tienen eh, o sea que se han hecho siestas y han podido dormir recuerden mayor cantidad de eventos y palabras y les va mejor en el parcial de psicobiología, ¿no? Y también, pues, mejoran sus ejecuciones motoras, son más precisos, ¿sí? Y a la medida en que se priva de sueño, pues, cada vez tienen peores resultados, son más, eh, les va peor en las tareas de coordinación motora, son más torpes por no dormir bien. Esto es un peligro en términos sociales, en laborales, y también, por ejemplo, en la conducción y demás, de vehículos, o andar por ahí en la calle privado del sueño, es un peligro para todo el mundo. ¿Sí? y vean cómo eh, pues, eh, poder dormir, la cantidad de sueño y las noches de sueño, pues mejora la ejecución enormemente día tras día. ¿Sí? Eh, se mejora la, la memoria visual también en las personas que han dormido bien, pero en las personas privadas del sueño, eh, cada vez hay mayor... Eh, eh, eh, problemas para eh, recordar eventos, ¿listo? Y esto pues ha llevado a proponer la importancia del sueño de ondas lentas en la consolidación de la memoria, entonces sabemos que durante el sueño de ondas lentas es la fase en la que ocurre una sincronía entre el hipocampo, la cortez, el, el tálamo y la corteza eh, principalmente temporal y frontal para la formación de los recuerdos y las memorias. si no ondas lentas, si lentas, no podemos aprender adecuadamente. ¿sí? Bien. Eh, algunos, eh, eh, por ejemplo, le, el estrés crónico puede conllevar a la pérdida, a, a que esta relación no se mantenga y que tengamos más problemas para eh, aprender. ¿sí? El sueño es fundamental para la creatividad, lo hemos ya mencionado, entonces las personas privadas de, eh, de sueños son menos creativas y las personas que duermen, por ejemplo, bien, suelen soñarse con eh, eventos, eh, pues si se si han trabajado mucho tiempo en un problema, que pueden resolver sus problemas. ¿no? Por ejemplo, los psicólogos tienden a soñarse con los problemas de sus pacientes para ayudarles eh, y en general lo que trabaja es a soñar, con los componentes para solucionar tus problemas. Es así como durante el sueño, pues hay una gran cantidad de testimonios, relatos de Serendipia por ejemplo, con Einstein que se soñó la teoría de la relatividad, con los carruajes corriendo por a la velocidad de la luz por encima del, de un tren. Miren bien un poco toda esta noción de la relatividad especial eh, o el modelo atómico de Niels Bohr que se lo soñó. Eh, pinturas de, de Van Gogh, de Dalí. Eh, y bueno, y canciones, cualquier cantidad de canciones soñadas que son, que son bastante creativas, ¿sí? eh, El sueño es necesario para controlar nuestras emociones, si no dormimos, si nos quedamos de sueño, comenzamos a entrar en una fase de desregulación de sueño, de agresividad, de ansiedad y depresión, por eso están tan fuertemente relacionados. ¿Sí? De aquí viene como esta, esta relación entre esos cinco eh, eh, factores, entonces vemos que la calidad del sueño determina enormemente los mecanismos de regulación de estrés, pero, los, pero si estamos expuestos a mucho estrés se puede alterar la, la calidad del sueño, lo mismo con, lo, con respecto al metabolismo y la alimentación, alteraciones metabólicas pueden alterar el sueño y el estrés y viceversa. Y el, el desempeño en funcionamiento eh, cognitivo y en eh, funcionamiento inmune también está relacionado con el sueño, con el estrés y con el metabolismo. ¿no? Entonces, todo esto está regulado formando eh, como este pentágono de eh, calidad de vida, ¿sí? Donde alteraciones en cualquiera de estos elementos pueden llevar a que nuestra vida comience a perder calidad, ¿sí? Eh... Problemas, personas con, con baja calidad de sueño con o con mala higiene de sueño comienzan a mostrar alteraciones como eh, demencias, cáncer, eh, diferentes enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, problemas inmunes. Sí, accidente. O sea, todo esto en última se vuelve un problema social y epidemiológico bastante grave, ¿no? En términos de, de, de la educación, en términos de eh, la psicología de las organizaciones, etcétera, ¿no? Por eso es importante trabajar sobre calidad de sueño, y más cuando vimos que eh, en, en muchos de nosotros tenemos, no tenemos tan buena calidad de sueño. ¿Sí? Bueno.